en el lenguaje visual pasa cosas muy parecidas al lenguaje verbal el género masculino sirve para representar el neutro por ejemplo si para una señal de tráfico tenemos que elegir a una persona se elige el hombre lo cual está invisibilizando el resto de géneros hoy vamos a ver algunas ideas para el uso de imágenes en proyectos con valores soy mariona de guaitala y ayudo a dar forma y voz a proyectos con valores mediante la formación y el diseño estratégico antes de seleccionar una imagen podemos preguntarnos está contribuyendo a extender estereotipos igual te preguntas y si, cómo puedo yo saberlo si los estereotipos pues los tenemos tan integrados? Pues pensando un poquito, que nadie dijo que fuera fácil, los proyectos con valores precisamente van de eso, de no escoger el camino más fácil, sino de cuestionarse el orden preestablecido. Así que a pensar un poquito. Si represento a un género, estoy utilizando criterios estereotipados. Pongo a una mujer para representar tristeza y a un hombre para representar fuerza. La mujer lleva falda y el hombre camisa, por no decir corbata. Si quieres profundizar, te invito a que te descargues el audio. Si te ha gustado el vídeo, apóyanos, compártelo y suscríbete.